Slick talker since a jit. Winter time all the time. Ooh, yeah. Look at the way that I move. Swag. Disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Right. Winning one hell of a kid. I am. Smoking gas, jugging me I'm lit. What you doing I done did I swear. Slick talker since a jit. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money, I'm gone. I'm Hola gente que tal me extrañaron bueno no sin más rodeos hoy les vengo con una nueva teoría la cual se llama que hubiera pasado si Naruto era olvidado por sus padres y era la reencarnación de Asura e Indra y era entrenado por el Rikudo Zenin, pero antes de empezar quiero pedirles que se suscriban al canal ya que estamos a punto de llegar a los 400 y si llegamos haré cualquier teoría que ustedes me pidan pueden decirlo en los comentarios o en mi grupo de discord bueno ahora sí si sin más relleno comencemos esta historia comienza cuando el cuarto ocaje y su esposa estaba por dar a luz a sus hijos el primero era un rubio de ojos azules brillantes como el cielo de un tono de piel no tan pálida y dijeron que este se llamara naruto su segundo hijo era un pelirrojo con ojos azules con toques morados con el mismo tono de piel que su hermano mayor por segundos y este fue llamado menma y por último era una niña de cabello rubio con líneas rojas y de tono de piel pálida con los mismos ojos de su madre cuando estos ya habían nacido el cuarto Kage empezó a cerrar el sello que contenía al Kiyubi dentro de su esposa. Pero un enmascarado había asesinado a las enfermeras y había capturado a su hijo mayor y había sacado un kunai y lo puso en el cuello del niño recién nacido. Con lo cual le dijo al cuarto: Si no me entregas a la Hinchuriki del Kiubi, mataré a tu hijo, con lo cual Minato frunció el ceño. El enmascarado tira al niño al aire, con lo cual Minato, con su técnica del dios del trueno, agarrar a sus demás hijos. Pero notó que la manta con la que estaba cubierta su hijo llevaba papeles bomba y este rápidamente se la quitó y la tiró y desapareció afuera del lugar durante ese momento el enmascarado había desaparecido tomando a Kusina la llevó lejos casi fuera de la aldea con lo cual empezó a extraer al Kiubi de ella con lo cual logró con éxito pero Kusina no había muerto solo estaba sin energía para moverse y cuando el Kyuubi estaba por aplastar la minato apareció y la tomó y desapareció apareciendo en la casa de los Namikazes dejando a Kusina con sus hijos esta empezó a acariciarlos con lo cual minato al ver esta escena se decidió se puso su capa del cuarto ocaje y desapareció con su técnica del dios del trueno volador y apareció arriba de su rostro de la montaña de los rostros ocajes viendo como el kiubi destruyó la aldea pero el enmascarado apareció detrás de minato intentando atacarlo con lo cual minato se da cuenta y con un cuna y en mano intenta clavárselo en la cabeza pero este lo traspasarlo con lo cual el enmascarado lo toma de la desconocida y aparecen en un campo con lo cual estos Empiezan una pelea en la cual Minato estaba analizando su habilidad con lo cual le tiró un kunai de tres puntas hacia su cabeza con lo cual este solo lo traspasa y cuando el enmascarado está por agarrarlo este desaparece y aparece arriba del enmascarado con Rasengan en mano y impacta en su espalda del enmascarado este al haber recibido daño decide marcharse Minato al haber derrotado al enmascarado se va hacia la aldea donde se encontraba el Kyuubi donde se encontró con el tercero Kage este le preguntó cómo estaba la situación con con lo que Hiruzen dice que el Kyuubi ya había destruido una cuarta parte de la aldea con lo cual Minato decide volver a sellar al Kyuubi pero se preguntó en quién ya que su esposa por el cansancio por haber dado a luz a sus hijos no podría contener el sello y moriría en el intento con lo cual decide sellarlo en sus hijos con lo cual este hace los sellos de mano del Jutsu de sellado de la parca con lo cual el Shinigami aparece detrás de Minato diciendo para que me convocantes quiero que selles el chakra del Kyuubi en mis dos hijos menores y el alma en mi hijo mayor, con lo que el Shinigami acepta y al terminar el sellado este ve a Naruto viendo que él era la reencarnación de los hijos del Rikudou Senin con lo cual decidió dejar con vida a Minato pero si antes decirle que cuide bien de sus hijos que si descuida a uno de ellos es posible que crees a un enemigo que nunca podrán derrotar o un aliado que lleve al mundo ninja a la paz. Con lo cual el Shinigami ya había desaparecido Minato sorprendido porque no llevó su alma Se acercó a sus hijos y vio que a Naruto Le estaba apareciendo bigotes de zorro Con lo cual Minato solo pensó que Naruto había sido poseído por el Kyuubi Con lo que este vio con desprecio a Naruto y dijo Maldito demonio te apoderaste del cuerpo de mi hijo Nunca te lo perdonaré Con lo cual Kusina al acercarse a Minato Y ver a Naruto puso una cara de odio Y en su mente dijo Maldito Kyuubi Salto de tiempo el ataque del Kyuubi había pasado con lo cual se puede ver a un niño corriendo de unos aldeanos este era naruto ya que corría porque unos aldeanos lo querían golpear ya que minato por defender a sus dos hijos menores hizo pasar a naruto como el hinchuriki de todo el poder del kyubi con lo cual los aldeanos empezaron a ver a naruto con desprecio y odio volviendo al presente naruto estaba intentando huir pero se tropezó y los aldeanos lo alcanzaron y empezaron a golpearlo hasta dejarlo moribundo con lo cual naruto quedó inconsciente y de un rato a otro despierta en un lugar que parecía una alcantarilla con lo cual empezó a andar y se dirigió a una enorme puerta donde se producía ruidos demasiado fuertes con lo cual se encontró una celda con un sello en el medio era muy enorme este decidió acercarse hasta que una voz demasiada gruesa y tenebroso empezó a hablar y dijo hasta que por fin mi carcelero vino a visitarme con lo cual se logró ver a un enorme zorro de nueve colas en su interior naruto al verlo no se asustó y le preguntó de por qué dijo yo estoy y sellado en ti el cuarto ocaje me sello dentro de ti con lo que Naruto dijo así que mi padre te selló dentro de mí con lo que puso una cara triste ya que su padre lo había condenado a una vida de tristeza y dolor con lo que volvió a ver al Kyubi y le preguntó de por qué él estaba ahí con lo que él dijo no lo sé yo no te convoque cuando de pronto se empezaron a escuchar pasos y se lograba ver a una persona caminando hacia ellos con lo cual dijo hola Kurama ha pasado tiempo desde que nos vimos por última vez con lo cual el zorro de nueve colas dice padre qué haces aquí con lo cual este responde su pregunta vine a ver a la reencarnación de mis hijos dirigiendo su mirada hacia naruto con lo que naruto se señala a él pregunta si era él con lo cual el sabio de los seis caminos le dijo si tú eres la reencarnación de mis dos hijos sus nombres eran indra o y el otro se llamaba asura o y vine a entrenarte para que sean un ninja fuerte que pueda lograr la paz en el mundo ninja pero eso ya es depende de ti ya que solo vine a entrenarte y aconsejarte durante un tiempo pero solo te pediré algo que es que si mi madre Kaguya Otsutsuki es liberada que tú la detuvieras y la volvieras a sellar y en la mayoría de los casos matarla con lo cual Naruto se pone a pensar y a recordar cómo sus padres lo trataban mal y cómo sus hermanas era la atención de sus padres y dijo está bien aceptó el trato con lo cual Nagoromo dijo está decidido ven acércate niño con lo cual Naruto hace caso y este toca su frente y a este le empieza lo cual Nagoromo le dije te di el Sharingan, Manjekyou Sharingan, el Rinnegan eterno la habilidad de controlar los cinco elementos incluyendo el Mokuton y tus reservas de chakras son infinitas pero tendrás que aprender a controlarlas de. C pero para eso yo y Kurama te ayudaremos y te entrenaremos con lo cual Naruto acepta y Nagoromo empieza a retirarse y Naruto le pregunta a Kurama, oye mis hermanos no tiene de tu chakra sellado? Con lo cual Kurama responde sí, pero eso es temporal ya que yo soy chakra y puedo reunir todo mi chakra al 100 otra vez pero tomará tiempo pero con el tiempo a ellos se les irá acabando mi chakra hasta el punto de no quedar nada Con lo cual Naruto satisfecho por su respuesta empieza a despertar y ve que sigue en el mismo lugar pero sin la heridas ya que el chakra de Kurama lo estaba curando durante todo ese tiempo este se levanta y empieza a ir al templo Namikaze bueno gente hasta aquí el video en la descripción de este estará mi grupo de discord donde podremos hablar y jugar juntos y pasar un buen rato y bueno si esta teoría llega a 10 likes sacaré la segunda parte y si quieren un saludo en los comentarios y bueno eso es todo los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.